Hola, soy Leticia Jiménez, te doy la bienvenida al tema, calidad de los suelos. Entre algunas de las características importantes para determinar la calidad del suelo están la textura, que es el porcentaje de arena, limo y arcilla que presenta un suelo. Existen 12 clases texturales, como la textura franca, franco-arenosa, franco-limosa, que son consideradas adecuadas para el desarrollo de las plantas. También tenemos la textura arenosa, arcillosa, arcillo arenosa, que podrían tener ciertos efectos negativos en los cultivos, si no le damos un buen manejo. Podemos determinar la textura en campo, tomando un terrón del suelo, lo humedecemos y realizamos una cinta. Si esta se forma fácilmente, estaríamos frente a una textura arcillosa. En cambio, si la cinta se resquebraja, Fácilmente es una textura arenosa. La estructura es el ordenamiento de las partículas en el suelo. Esta propiedad afecta a la aireación, al movimiento del agua y al desarrollo de las raíces y a la resistencia a la erosión. La densidad aparente es el peso del suelo sobre un volumen determinado. Un suelo con gran contenido de materia orgánica tendrá una densidad aparente baja, pero si el suelo casi no posee materia orgánica, la densidad será mayor, o lo que es similar, tendremos un suelo más compacto. El color del suelo varía con la materia orgánica, el contenido de humedad, el grado de oxidación y los minerales presentes. La reacción del suelo indica si un suelo es ácido, básico o neutro. Esta propiedad está relacionada con algunas características edáficas, como la absorción de nutrientes en el suelo, la actividad de los microorganismos, la presencia o ausencia de elementos tóxicos y el rendimiento de los cultivos. En ello radica su importancia al momento de manejar un suelo. Si un suelo tiene pH 7, es un suelo neutro, si es menor a 7, es ácido y si es mayor a 7, es alcalino. Las plantas, especialmente los cultivos, se desarrollan en general en pH de 5.5 a 7.5. Sin embargo, existen plantas que están adaptadas a pH menores a 5.5 y mayores a 8. materia orgánica es la descomposición de hojas, tallos, flores, frutos que al incorporarse al suelo está añadiendo entre otros nutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, además de mejorar algunas propiedades físicas. De esta manera mejora la estructura del suelo, brinda mayor aireación, disminuye la densidad aparente y protege al suelo de la erosión. Existe mayor infiltración retención de agua, por lo que existe una mejora global de las características herásticas. La materia orgánica del suelo tiene un rol central en el manejo sustentable del suelo. Biodiversidad del suelo. Los macroorganismos como las lombrices, termitas, ácaros, colémbolos y microorganismos como las bacterias, hongos, protozoarios y nemátodos interactúan entre sí y con las plantas participando en el ciclo de nutrientes, en la dinámica de la materia orgánica, en la estructura, en general mejorando la salud de la planta y del suelo. El suelo es un recurso dinámico, pero si abarcamos varios componentes podremos determinar la calidad del suelo. Por hoy hemos concluido, te invito a continuar con la siguiente unidad.